Sí, el motor, pero está gracias a Dios porque ellos chocaron a otra persona en, en la libertad por ahí. Y supuestamente a una en el hospital del de, de choque. Entonces la policía ahí le quitó el motor.